pienso dedicar todas mis fuerzas toda mi inteligencia a combatir esa mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón qué valor tienen las verdades proclamadas por las masas es la voluntad del pueblo el pueblo nunca se equivoca existe un solo pueblo la democracia es votar la democracia es la voluntad de la mayoría al pueblo hay que decirle aquello que quiero oír. ¿La democracia siempre acaba por convertirse en demagogia? ¿Qué es lo que quedó de la democracia? ¿Quién ha de gobernar? ¿Quién detenta el poder? ¿En quién reside la soberanía? En la Grecia del siglo III a.C. surge la democracia como una nueva forma de gobierno en la que el poder, Kratos, reside y es ejercido por el pueblo demos por la ciudadanía. De la democracia directa de la polis ateniense se evolucionó en los estados modernos a la democracia liberal representativa que en su concepción actual, como señala Robert Adal, incluye un conjunto de experiencias políticas, instituciones, valores y principios que han ido evolucionando intentando adaptarse a los cambios sociales que se han ido produciendo desde el siglo XVII hasta la globalización actual. Este acervo democrático incluye ideas que no siempre son compatibles entre sí porque pertenecen a diferentes tradiciones políticas. La democracia como forma de gobierno abarca el ámbito político, económico y social tanto a nivel nacional como local, regional y global. El cómo se toman las decisiones en democracia viene determinado por el conjunto de valores, instituciones y principios que antes señalábamos. El primero y principal de ellos es la igualdad. ...porque la democracia supone como ideal el autogobierno del pueblo por sí mismo. A diferencia de otras formas de gobierno, propone una concepción horizontal del poder... ...en la que las personas se reconocen y se tratan como iguales en su poder para la acción política. Esto supone la implicación y la participación de la ciudadanía en el gobierno de las cosas públicas... ...así como el uso de la libertad de expresión para el contraste de ideas y la deliberación racional... ...como fundamento en la toma de decisiones. Desde el reconocimiento del pluralismo... ...exige un poder que respete los derechos y las libertades... ...y asegure la igualdad ante la ley... ...un poder sometido al imperio de la ley... ...y al control constante mediante la división de poderes... ...y el juicio crítico de la opinión pública. La legitimación de la democracia... ...se basa en el respeto a los valores y principios antes citados. ...así como en una serie de procedimientos y actitudes... ...que nos indican una mejor o peor calidad democrática. Entre ellos, cabe destacar el grado de participación de la ciudadanía... ...en el diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones. La transparencia y la publicidad de la acción gubernamental. La calidad en el rendimiento de cuentas. La persecución de las prácticas corruptas y la buena gestión de los recursos públicos. En el ámbito más puramente institucional, su respeto a la ley, así como su defensa de la independencia de los órganos institucionales de control y de los otros poderes públicos. Cuando las políticas llevadas a cabo son inclusivas, se guían por el interés general y cuidan a las minorías, también se afianza su legitimidad entre la ciudadanía. Intentar convertir la democracia en demagogia ha sido y es una de las vías más utilizadas por aquellos que creen que se les ha usurpado el poder y quieren recuperarlo a toda costa para consolidar y mejorar su posición de privilegio y sus beneficios. Comienzan desacreditando sus instituciones, sus delicados equilibrios y contrapesos de poder para poner en su lugar directamente al pueblo. Sustituyen el compromiso cívico y el libre debate entre iguales por una fidelidad incondicional a una identidad colectiva basada en la raza, la religión o las convicciones comunes, señalando como traidores a todos los disidentes. Anna Haren ya lo advertía, reducir así la pluralidad existente en los seres humanos está en el origen de todos los totalitarismos. Pero sus mecanismos no acaban ahí. Estigmatizan a distintos colectivos acusándoles de ser la causa de todos nuestros problemas, enfrentando entre sí a los más vulnerables. Proponen soluciones simplistas a problemas complejos que solo agravan la situación y aseguran su status quo, su aspiración de detentar el poder en exclusiva haciéndose valer del voto de la mayoría. ¿Pero es posible promover una democracia que sea más participativa y deliberativa? Sí, no se trata de discutir y votarlo todo sin cesar. No existe una ciudadanía con tal grado de compromiso, ni siquiera sabemos si ello sería deseable. Bastaría contener una actitud democrática cotidianamente, entendiéndola como una forma de tomar las decisiones y de poder compartir. Y esto supone saber escuchar, aceptar la discrepancia, saber ceder, buscar el consenso... Deliberar racionalmente y mantener este modo de hacer y de interactuar con los demás para resolver los problemas comunes, tanto en nuestro espacio privado como en el espacio público. Los medios y recursos de los que disponen aquellos que quieren acabar con la democracia son muy grandes. Cuando la acción política seguía por la voluntad de un pueblo construida sobre los prejuicios, la polarización, el enfrentamiento, lo emocional y las identidades excluyentes, no solo estamos en manos del populismo, sino que acabamos condenados al más despótico totalitarismo.